Hola ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Espero que bien chavales les traigo muchas noticias de este canal, para el próximo video van a oír mi voz, vamos a usar Twitch, a jugar a Monus, Fornite, Minecraft, Roblox y también vamos a activar los drops en Twitch. Los invito a que se suscriban y entren a mi server de Discord.